Hola, buenos días, estamos en Aldina Pack, este es el stand de Easy Snap, nosotros representamos en Latinoamérica a esta empresa italiana que produce estos envases, son envases de monodosis para líquidos y semilíquidos, que tienen un formato de apertura muy sencillo, llevan una muestra en la lámina inferior, que cuando uno lo dobla más de 90 grados, se abre, se quiebra y dispensa el contenido. Fuimos seleccionados por... Eh, por Pack para estar dentro de las 20 empresas eh, como una innovación tecnológica y de, de producto. Unisignap puede ser utilizado para la industria farmacéutica, cosmética, alimenticia, química y puede envasarse desde 0,1 mililitros en un tamaño pequeño como este de 40 por 50 milímetros hasta 30 mililitros en un tamaño como este siempre siendo líquidos o semilíquidos. La forma de apertura siempre es la misma, doblándolo al medio y pensando el contenido. Se le puede, se puede dar distintos formatos según como quiera o como le sirva al, al, a, la, a la industria, a la empresa. Este es un envase también, de Snap, que tiene doble cámara, en un costado puede haber un producto y en el otro otro distinto y no se mezclarán hasta que uno finalmente abra el envase y ahí podrá hacer la emulsión.